Hola experimentadores, bienvenidos a un nuevo video. En este experimento voy a colocar este martillo sobre este hielo seco y a ver cómo suena. ¿Te cagaste, ¿Qué pasa ahora si le colocamos una moneda? No sé, ponla Muchas gracias por tu atención Nos vemos en un próximo video Hasta pronto